¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Les quiero pedir perdón por no haberles puesto más videos en todo este tiempo. En el video anterior les expliqué la razón por la que no estaba poniendo videos, pero ahora sí regresamos de nuevo. Y aquí les voy a enseñar cómo eh, organizar las Barbies o muñequitas de tus niñas o niños y estas torres que vieron aquí en el video, yo ya las hice con mi papá hace, creo que era el año pasado, hace dos años, no me acuerdo bien. Acá les voy a dejar el link eh, de cómo hacer esas torres. Y aquí ahora estoy como agregando algo, unas, unas maderas para poderlas parar a las Barbies. Las niñas las tenían ahí en esa canasta. Las tenían ahí en esa canasta, todas tiradas. Y a veces, cuando necesitaban una, la que estaba al fondo, obviamente tenían que sacar todo y me dejaban ahí tirado. Entonces, decidí hacerles esta eh, como tipo cajoncito para que ellas la vayan parando y puedan ver qué Barbie es la que tienen y cuál es la que quieren jugar. Todos los materiales yo ya los tenía, son sobrantes de pro proyectos anteriores. Eh, y eh, no gasté absolutamente nada para hacer este proyecto por eso les digo todo cuando hacen sus proyectos no voten nada porque les puede servir en un futuro las medidas es dependiendo donde tú las quieras poner es todo a tu gusto yo usé de alto las puse como por la, las caderas de las Barbies para que ese sea su soporte y si se caen, pues no se van a caer al piso, solo se van a virar un poco y ahí van a quedar paradas. Ya las medidas a tu gusto. lo que estoy haciendo es tomar medidas para hacer las separaciones para formar tipos cuadritos y ponerlas en cada cuadrito una barbie o dos barbies máximo mis hijas tienen como 40 barbies y ninguna es repetida bueno algunas porque es una de la niña de que y otra de jaylin que han querido comprar de las mismas y entonces vamos a sacar cuadritos y vamos a irles pegando este no es papel, es como tipo espuma, un foam, es bien suavecito y brilloso. Yo usé un proyecto anterior, acá les voy a dejar en qué lo usé. Y me sobraron y entonces eh, para yo no pintar la madera decidí solo colocar eso. Esas las conseguí en Hobby Lobby, eh, estaban al 50% de descuento. Aquí con las muñecas viendo cómo vamos a colocar, eh, yo decidí solo ponerle en los tres espacios de abajo de la torre eh, las, los cajoncitos que hicimos. Hice uno bien delgadito para las muñecas más pequeñas y el resto que son altos para las Barbies. Así es como decidimos en dejar, me falta poner otro en la otra torre. Y te invito a que te suscribas, prendas la campanita para que seas el primero en ver todos los videos. Y no olvides darme un dedito arriba. ¿Qué entro ahí? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Centro? ¿Sí? Sí, ¿Cuánto? Mucho pero no entran muchos. Ah. pero, pero entran muchos. Dime si. No, ahí no se ve nada. No, o sea, que se saque de ahí. Okay. Aquí me tocó ser la peluquera de las Barbies, peinalas, porque no me dejaba poner las brujas, que mami no hables un cacho, mami está bruja, mami mira tiene el pelo en la cara, no mami. Entonces me tocó peinalas. Ahí un muñito ahí ya dijo que estaban muy lindas. Acá ya esta noche yo ya tenía la garganta que no aguantaba más, si yo hablaba era un ardor horrible, yo prefería no hablar y solo enseñas, por eso no hablé mucho con la niña porque no aguantaba ese dolor y ya al siguiente día ya no amanecí bien, eh, quedé en cama, estaba feo. Eh, me contagió Jay, no sé si vino enfermita de la escuela yo no sé qué pasó. O alergias porque estaba mucho polen. Eh, entonces, no, fatal, fatal el mes de mayo. La que tenga hijos o el que tenga hijos me va a comprender muy bien porque nadie que se enferma uno va en cadena hasta que todos los de la familia se tienen que enfermar. Bueno, así quedó eh, las niñas como siempre muy contentas con todo lo que les hago para organizar sus juguetes. Ahí están todos sus juguetitos que le han regalado. Los cuidan, juegan con ellas. Las Barbies que les encantan. Que piden y piden más y más Barbies. Trato de decirles que ya no más porque tienen muchas. Pero no, mami no tengo esta. Mami me falta esta. Entonces ahí vamos, espero les haya gustado les agradezco que nos estén viendo se cuidan y nos vemos la próxima bye bye